¡Hey! Bienvenidos a Clássimes, yo soy Classy. Este look me lo acabo de hacer porque voy para una fiesta Fue improvisando y resultó así Yo estoy muy conforme, me gusta mucho Y si a ti también, quédate para que veas cómo lo hice Voy a comenzar como siempre corrigiendo los colores indeseados de mi piel Comenzando con corregir todo el marrón de las ojeras no solo en las ojeras sino donde quiera que tenga manchas marrones y los tonos rojizos aquí tengo un poquito de enrojecimiento hoy con el corrector verde que bloquea los tonos rojizos y olvidé ponerme primer muy bien se fue sin primer me voy con la base inmediatamente, esta es mi Jouet Essential High Coverage Cream Foundation, mi base favorita Y este es en el tono Sable o Sable Hice un video probándome este tono la primera vez y comparándolo con los otros tonos de esta base que he tenido, que tengo Y si quieren ver ese video se los dejo ahora en una tarjeta por aquí y al final de este video también y como ven, con un poquitito de esta base, se llega a cubrir toda la cara. Vámonos con el concealer. Add Deco Wear Concealer en color 18. Por lo que no lo uso mucho es, como ven, no de no este muy alta cobertura. Es muy, muy suave. Me voy a poner otro poquito. Inmediatamente me voy a poner un poquito de polvo Solamente en esta área Donde me puse el concealer Fit Me Matte and Poreless en el color 120 Y ahora voy con mi contorno favorito Voy a comenzar por el color naranja Para darme un poquito de color por aquí Un poquito de bronceado Miren qué bonito y qué natural Déjenme saber si en su país, de donde me están mirando, existen las tiendas de Flor Mar. Usé ahora el segundo color y ahora voy a usar el tercer color más oscuro, aquí, y voy a contornar un poquito más por aquí. Uh, me puse mucho. Algo que no hago siempre, cuando me pongo esta base usualmente no me, no me la fijo con polvo, pero me he dado cuenta que a veces se me ensucia la blusa por aquí. Esta blusa no va a tener este problema porque no es de cuello alto, pero de todas maneras me voy a poner un poquito de este polvo de Chanel y me voy a fijar la base por lo menos por aquí. Me voy a hacer las cejas fuera de cámara porque tengo mil videos haciéndome las cejas, así que regreso en un segundito. Y hoy es uno de estos días en que las cejas simplemente no quieren quedar iguales, pero para eso alguien se inventó la maravillosa técnica de usar concealer para definir las cejas. Vamos a tratar de corregir esto. Y de inmediato fijar el párpado superior también con este polvito. Antes de ir a los ojos voy a terminar con la cara, aunque usualmente uno deja el rubor y el iluminador para último, pero hoy no quiero, hoy quiero continuar en la cara. Voy a usar este rubor que es casi del exacto color de este bronceador en crema que usé hoy. Solo para fijarlo. Ahora me voy a poner spray fijado de maquillaje para ponerme el iluminador y que se fije bien. Y voy a estar usando este de Catrice. Y hay que proteger el pelo que me lo acabo de secar. Voy a agregar también un poquito más de contorno por aquí, en el área donde me puse contorno en crema. Un poquito de contorno en polvo de esta paletita de Value Makers de Amazon. Esta paleta de Value Makers es muy muy pigmentada Hoy me voy a poner un iluminador dorado Voy a usar este de mi rota paletita aquí de Kiko Milano Esta paleta se llama Face Palette Voy a tomar mi nueva paleta de Sleek Esta es Eye Divine Oh So Special Hice de hecho mi, el video anterior Es sobre esta paleta, usándola por primera vez y bueno, la voy a usar otra vez hoy. Voy a usar primeramente este color que se llama, a ver, pamper Y la voy a usar bien altita por aquí. Estas sombras claritas de esta paleta son muy fáciles de difuminar. Y las oscuras no tanto. Es posible que yo suba este video primero que el otro por razones técnicas. Ahora estoy usando este color que se llama Ribbon. Colorcito salmón, muy suavecito. Ahora voy a usar. Este naranja de esta paleta de Value Makers Con una brochita que no sea redonda Para yo tener un poquito más manejo de donde la pongo Y la voy a poner encima de la cuenca El Color super bonita. estar usando esta sombra individual de manhattan que uso en casi todos los tutoriales porque nunca me desfrauda creo que es la palabra dios mi español Se me está olvidando el español y me voy aquí a la cuenca directamente y ya no la subo de ahí este marrón es sencillamente el marrón perfecto para mi tono de piel para mi gusto porque ni es demasiado Cálido ni demasiado frío. Me voy al párpado inferior usando los mismos tonos. Me voy a ir directamente con este de aquí. Ok, me voy a hacer un cut crease. Voy a tomar mi brochita de cut crease, la E62 de Sigma Beauty cut crease brush un poquito de mi base dermacol en vez de usar concealer porque hace unos días cuando compré esta brochita y la probé por primera vez con ustedes en un video de primera impresión dije que la próxima vez que la usara iba a usarla con base dermacol en vez de concealer y lo prometido es deuda también les dejo el link a ese video al final de este video Bueno, señores, de verdad he encontrado el Holy Grail de las brochas para cut crease. Esta es la mejor brocha de cut crease del mundo. Claro, yo no he usado todas las brochas del mundo, pero... En mi caso, nunca me había sido tan fácil hacerme un cut crease. Estoy súper, súper feliz y complacida. Y para ponerme encima de donde me puse el concealer, voy a usar esta sombrita. Esta se llama Gift Basket. Es un marroncito con brillo y es un tono muy decente digamos no me va a quedar muy clarito ni muy chillón, ni muy oscuro tampoco de hecho no se nota nada tampoco era lo que queríamos ver. efectivamente casi no se nota nada así que voy a agregar un poquito encima de este que se llama organza, es casi idéntico pero tiene más rosadito en el tono este se nota un poquito más como todavía no es que se note muchísimo, que digamos, voy a usar este rosado voy a usar todos los colores de la paleta y solamente me lo voy a poner por aquí Voy a tomar el mismo barrón, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me voy a poner más hasta la mitad del párpado. Creo que me gusta más eso que lo que había pensado antes con la sombra brillosa. Me siento más cómoda como se ve ahora. Entonces, esta esquinita de aquí que todavía no ha agarrado el color que quiero. Ahí vamos a esperar que MAC salve la situación. Este es el color Goldmine Frost. Goldmine se llama la línea, creo, de, de estas sombras individuales. Y Frost es el color. No tengo espejo aquí. Sí, gracias MAC Este sí salvó la situación Este sí se nota Este mismo color Voy a aplicar también en esta esquinita Y debajo aquí Me voy a delinear los ojos con un lápiz blanco Espero que esto no sea un error Y como máscara voy a estar usando Esta de con Milano Unmeasurable Length Mascara A prueba de agua Ah, me sucia eso no pasa nada lo dejamos secar y lo retiramos facilito lo único que vas a lograr con desesperarte es hacerte un toyo como labial hoy quiero que el labial me dure mucho no voy a estar pendiente de retocarlo y algo que hago que me funciona a mí es de base antes de ponerme el labial que sea que me ponga ponerme algo que me manche los labios en este caso me voy a poner un poquito de rubor, de este rubor metálico aquí con Milano, en los labios totalmente secos, así. Ahora que me puse esto, me pongo el labial que quiera. Y este es el resultado. Creo que me, me lastimé un poquito aquí, porque mis labios estaban demasiado resecos cuando me puse el el rubor. Espero que les haya encantado este video. Y si es así, regálame un like, suscríbete a clases y te deseo feliz navidad, próspero año nuevo, mucha diversión estos días, mucho descanso para los que trabajamos mucho. Espero verlos pronto en un próximo video. Chao.